El primer eje está el alineamiento de vigilancia epidemiológica y control de brotes, vigilancia laboratorial y soporte diagnóstico, preparación de los servicios de atención al paciente y además está comunicación de riesgo en el ámbito comunicacional, porque esto es fundamental, y en otros está la prevención de la enfermedad. Los dos casos confirmados de sarampión en el vecino país del Perú alerta a las autoridades nacionales. El Ministerio de Salud, en coordinación con los municipios, reforzó el Plan Nacional de Lucha contra el Sarampión. Los municipios deben reforzar la vigilancia y buscar posibles casos sospechosos de sarampión. Al mismo tiempo, deben adecuar los hospitales o centros de salud para la atención y diagnóstico del virus. El próximo lunes, el Ministerio de Salud dará a conocer la fecha exacta para la segunda dosis de vacuna contra el virus del sarampión. Además, que la próxima semana, el día lunes vamos a eh, realizar el lanzamiento de la segunda dosis de la vacuna y pues ya el, el día lunes vamos a hacerlo de manera eh, más específica el, la información sobre el tema. El control será más minucioso en las poblaciones fronterizas con el Perú. Hablamos de las poblaciones de Desaguadero, Puerto Acosta y Copacabana. Al año se estima que por estas regiones el flujo migratorio oscila entre las 50.000 personas.